Buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas, quién lo sabe, les doy la bienvenida a esta ventana al circo continuo. Desde ella podremos ver y conocer la intimidad de nuestros personajes y de los actores que los encarnan. Hoy es el turno del señor de los graves, un personaje misterioso que nos deleita con su bajo en cada función. Se hace llamar ¿Yo? <ríe> y su nombre real es Federico Cáceres. Así que esta noche les doy la bienvenida a esta ventana al circo Antibio. Hola. Buenas, buenas. ¿Cómo dice que le va, Caballero? ¿Cómo estás, Michu? Acá andamos, con varios problemas técnicos. ¿Viste cuando eh, eh, se te cae todo? Así. Así que vamos Rápido. a tratar. Así nos conocimos, ¿te acordás? Entraste y rompiste algo. Sí. Así son las cosas conmigo. Eh, está bien porque de alguna forma genera una complicidad, ¿no? Y... Sí, entre torpes hay que cuidarnos. Claro, tal cual, ¿no? Porque si no, no sobrevivimos, ¿no? Totalmente. Bien, ya acá que no se me está derrumbando más la casa, ni estoy rompiendo nada más por el momento, eh, por. procedemos a comenzar con esta entrevista. Obviamente usted va a ser víctima o cómplice de la pregunta que han sufrido todos los circontinuistas que han pasado por este portal ¿qué es para vos la rutina? bueno eh, para serle fiel a la entrevista no pensé una respuesta entonces estaría contestando ahora y para mí la rutina tiene que ver dependiendo en lo que uno tenga el foco, ¿no? o lo que dependiendo también del, del con mucho de de la realidad que uno esté viviendo. Digo, si vos tenés, yo por ejemplo, mi rutina ahora mismo en la cuarentena con un determinado foco es una, pero cuando tengo también, qué sé yo, en la vida normal, por así decirlo, en vida normal, cuando tengo el foco quizás en otras cosas, mi rutina pasa a ser otra. Ahora mismo mi rutina es bastante repetitiva, bastante reiterada que es un poco la, la rutina de aquellas personas que estudiamos música, que tiene que ver con levantarme muy temprano, <ríe> a tipo 7 de la mañana, y bueno, eh, un poco trabajar en algunos proyectos que tengo, otro poco en lo que es eh, estudiar distintas cuestiones ya de mi instrumento, del bajo, otro poco tiene que ver con la cursada, y bueno, esas son cuestiones capaz más formales, ¿no? Pero después en... Yo, por suerte, puedo tomar la decisión de incorporar a mi rutina Cuestiones quizás no tan formales O académicas O capaz, laborales Que puede ser el espacio, un espacio de, de creatividad como, Porque también esto nos da la posibilidad de dedicarse al arte te da la posibilidad de incorporar a tu rutina Elementos ligados a la creación, a la creatividad Entonces tengo tiempo, para, por ejemplo, para escribir O para componer o para grabar, eh, e incluso a veces solapado a la, a la otra parte donde yo estudio capaz un, una obra o estoy con un arreglo o algo así, ahí también estoy un poco combinando las dos facetas de, de mis rutinas. Entonces yo creo que un poco tiene que ver con eso. No sé si contesta la pregunta. La respuesta es solo suya, así que si usted considera que responde a la pregunta... La, la pregunta está siendo respondida. La siguiente pregunta, también de rutina, es, uh -huh. ¿qué es para vos la rutina a la que se refiere el circontinuo? Bueno, para mí el, el circontinuo es un espacio que a mí me propone un desafío porque es eh, pensar desde otro foco. Yo no soy una persona que haya tenido una vida muy cercana al circo, sino que me fui acercando a raíz un poco del circo continuo y otros espacios, pero más que nada el circo continuo, Y para mí la, la rutina del circontino es justamente como una contrarutina, ¿no? Digo, un poco también esa es la crítica que hace el circo continuo, ya hablando un poco más de, del contenido, de, de los textos, los monólogos y todo eso. Eh, para mí es eso, es una contrarrutina la que plantea el circuito continuo. Y en una contrarrutina en esto, en el arte, en encontrarte en un espacio que quizás pueda volverse repetitivo y, ¿cómo es esto?, cotidiano, como la rutina, pero que no te aliene, no te llene la cabeza de pensamientos sumamente pesimistas, negativos, donde te ahogasen en tu propia repetición, es bastante triste, el circo continuo un poco propone lo contrario, y superar eso con, con arte, que me parece hermoso, y bueno, desde el lugar mío que me toca, mi rutina en el circo continuo tiene que ver mucho con pensar la música en función del de espectáculo, ya no es más la música la protagonista, eso para mí es parte de mi rutina, porque estoy permanentemente pensando, ok, acá el bajo tiene que ir de tal manera, la batería de tal otra, porque no, no es el no es el que la cuestión, es un, un fondo y la figura son los distintos artistas que van pasando. Entonces, eh, a mí me plantea esas cosas el circontinuo, está, está muy bueno, es muy interesante y súper difícil, es un quilombo también. Creo que igual, eh, tanto en el caso de circontinuo como en muchos otros aspectos de la vida, figura y fondo son algo que necesitan estar ambos, ¿no? O sea, vos recién decías como que son el fondo y los artistas son la figura pero me parece que también es a la inversa, ¿no? Porque los artistas, sin el fondo sí. que los sostenga, no pueden hacer su arte tampoco. Y sí, totalmente. Sí, capaz no muy eh, muy dicotómico y muy como, blanco y negro, pero totalmente, es algo que se va retroalimentando muchísimo. Los artistas pasan a ser figura, los, los artistas, digo, los músicos, los músicos pasan a ser figura, los artistas desde el fondo, y es un poco también esa la gracia del espacio, ¿no? Cómo se van entrelazando y cómo interactúan. Pues si no, es, es mejor poner una pista y ya, esa es la gracia de la música en vivo también. Exacto. <risa> Bien, eh, ya que estamos hablando de la música, ¿hace cuánto que haces música y cómo fue ese primer acercamiento? <coughs> Hacer música, a, ¿a qué te referís? Porque como hago música desde que, desde que soy así, de, más o menos. Yo me acuerdo... Cuando empecé a estudiar fue a los ocho años. Yo empecé a estudiar a los ocho años. Pero yo, música, me acuerdo, el primer recuerdo que, que tengo de toda mi vida, y es sin exagerar, es el primer recuerdo que tengo, es abrir la. Porque mi viejo es músico también, es abrir el estuche de la guitarra de mi viejo. Y me acuerdo que tenía como un. Como un una tela naranja, la, el estuche para proteger la guitarra, una cosa así. Y me acuerdo que yo la abría y flasheaba con las cuerdas, tocaba así. mira viste, ¡Wow! Esto es lo más, más de lo más. Y no, no tenía idea que, de qué era, hasta que, bueno, a los ocho años eh, agarré el bajo. Así que ahí, o sea, como que la música está presente en, en mi casa de, de, desde que existo. Y mi primer recuerdo es ese. Y empecé a estudiarla a los ocho años. ya o sea, también es muy chiquito acá se va, dice, enseñanza de música para fetos. <risas> claro. Voy a, eh, a faltar. Para músico, en vez de estudio para ingeniero. <risas> eh, ¿Y querés comentarnos un poco de qué proyectos musicales estás formando parte ahora? Si quieres contarnos y vale sí, también obvio. para las redes sociales. Obvio, obvio. Eh, qué bueno, yo pensaba que iba a quedar medio mal empezar a pasar chivos, pero, pero bueno, yo estoy ahora trabajando en en dos proyectos, si mal no, no recuerdo, que uno por ahora no tiene redes sociales, que es mi, mi grupo personal con el que estamos formándonos, o sea, está armándose el grupo, que te cuento el nombre, el, el grupo se llama Mengan, como Mengano, pero sin la O, es eh, una deformación de la, de la frase me encanta, pero en lugar de decir me encanta, decís Mengán. Es, es ahí un, un pequeño juego de palabras. Y después, el otro grupo en el que estoy trabajando es en la banda solista de Tomás Calvano, que de hecho es el hermano mayor del guitarrista de mi grupo, como que se armó una cosa ahí eh, en este grupo que te estoy mencionando. Y la banda solista de Tomás Calvano, ya la estoy tocando con él hace ya un año y piquito, y ahora estamos, estamos lanzando, en los, las, últimos, las últimas semanas sacamos un par de temas nuevos del último EP. Y bueno, estamos ahora componiendo un par de cosas nuevas, ahora a pesar de la cuarentena seguimos ahí laburando. Y esos son los grupos que ahora estoy integrando. Por suerte, antes, hace dos años eran como 8, pero ahora se redujeron a 3, por suerte. Lindo considerar. Circontinuo continuo como uno de tus proyectos porque dijiste dos y se resumen a tres o sea el circontinuo continuo sería tu tercer proyecto desde ya que es en mi tercer <risas> proyecto pero no lo menciono porque estoy en una entrevista del circontinuo, continuo pero sí eh, es una es uno de mis proyectos también el circontinuo, continuo y en el que también de hecho eh, participo activamente en lo que es la composición arreglos ahí en el, en el área musical no circo continuo es un proyecto, los tres en realidad, pero el circo continuo tiene esa cosa, al ser también amigo de, de Seba, que es el pianista del grupo, tengo la posibilidad de ahí de, de tener una voz en el proyecto. Constituir esta hermosa familia circontinuista. continuista. Eh, mencionabas que has tenido muchísimos proyectos en el pasado, ¿y alguna vez te tocó formar parte de un proyecto que no te gustó, pero bueno, era un trabajo, te daba de comer y lo tenías que hacer igual? Si te contarnos esa experiencia. Sí, cuando era chico, trabajaba en una, una comedia musical, iba a la escuela y, y me habían llamado para tocar en una, una obra llamada Playbill, que, que tocábamos en la época Barret, era una cosa que estaba, estaba bastante buena, y, y bueno, o sea... Estaba muy linda la obra, o sea, el montaje era hermoso. La, capaz me, ahora uno de los chicos lo ve y me reta después, pero <risa> era, era muy lindo. El, el lugar, la mística que tenía la banda que se armó, pero no ganaba muy bien, no era muy buena la paga, pero un poco lo hacía por esa necesidad económica y también por esta cosa de decir, guau, bueno, mirá, estoy tocando en el Maipo Cabaret, y me acuerdo que al día siguiente, o sea, yo terminaba la obra y al día siguiente iba a la escuela. Porque yo todavía estaba en quinto año secundario. Sí. Era, era una, toda una cuestión. Pero pero sí, sí, sí, ese proyecto. Que igual estuvo hermoso, la verdad que tenía cosas muy lindas. Pero, pero bueno, es difícil quizás en este rubro, eh, al menos en mi experiencia, en, encontrarte con con momentos de, de disgusto. Ah, te, tuve una también, ya de, tocando como sesionista, tuve varias, en donde me pagaban muy mal, me trataban muy mal, y tocaba porque necesitaba todavía más la plata, ya más de grande, y, y bueno, se daba de esa, de esa manera, me, me he fumado cosas como, uy, sabes que no tengo el dinero? Justo ahora que te tengo que pagar, y el show es ahora en cinco minutos, y... Cosas así, este, no te pago, hay que tocar ahora, está la gente esperando. Situaciones como esas, pero, pero bueno, son cosas que pasan, como también son una, son una experiencia que a uno lo van formando a la hora de ir agarrando laburos, ir avanzando en los laburos también. Está bueno esto que propones de, de la experiencia y del valor del aprendizaje, por más que sea una situación de miércoles, eh, que de alguna forma es lo que nos va formando como personas, ¿no? Los, los triunfos y los fracasos. Totalmente. Eh, se me ocurre, no sé, no está la pregunta, creo, hablando de fracasos que nos enseñan, de alguna forma, ¿has tenido algún papelón así que digas, uy, tierra, trágame? A ver... Sí, varios, pero cuando me lo preguntan me olvido. Es una muy buena estrategia. Eh, a ver, un papelón así. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me dejas pensarlo y te lo contesto después? No hay problema. Seguimos con las preguntas. Eh, ¿A qué artistas admiras? Puede ser tanto en tus disciplinas como quizás en otras. Hmm. Me gusta muchísimo, bueno, eh, voy a decir algo que parece un cliché a esta altura, pero eh, el flaco el tridente de el Flaco Espineta, Charlie García, Fito Páez, es, es como bastante trillado a esta altura, pero realmente para mí son una fuente de, de inspiración, creatividad, de, de todo. Tienen una cantidad de cosas impresionantes. Eh, después, eh, bueno, los Beatles para mí son una banda que... Bueno, yo toco el bajo por Paul McCartney, que era zurdo y tocaba algo, era una cosa rara, que no sabía bien qué era, tocaba al revés, entonces, quiero tocar eso. Entonces un poco, los Beatles, ahí están también. Después eh, me gusta muchísimo lo que se, eh, hay un par de cantantes de jazz que a mí me, mi vieja las, las escuchaba muchísimo, y las escucha muchísimo, de hecho son Nina Simone, eh, la Fitzgerald, todas esas cantantes que me, me parten la cabeza mal. Y después, eh, eso es como la, la base, ¿no? De alguna manera. Y también hay un poco de, de folclore, eh, no tanto el tango, como contrario a lo que se creería de, de un porteño promedio, eh, el, el tango no estuvo tan presente, está presente, pero no, no es una música que tanto me apasione. Y me gusta mucho el, el folclore también, sí, Son, hay tres vertientes que me, me gustan muchísimo. Aquí pregunta, Noé, si estuviste creativo en la cuarentena y qué aprovechaste hacer. En la cuarentena, sí, yo tenía, me había comprado hace 40 millones de años una plaquita de audio, una placa de audio para quienes no saben es lo que se usa para grabar en estudio o en home studio, en el estudio casero, música con una calidad, una fidelidad más o menos copada porque una cosa es grabar con el celular y otra cosa es con una placa de audio. Me había comprado una hace mil años, pero nunca la, nunca la había podido usar, por una cuestión de, de tiempo más que nada, y ahora en la cuarentena aproveché y lo que hice fue sentarme a estudiar los programas de grabación, me descargué un programita, me puse con eso, y me puse a componer y a, a grabar cosas a lo pago. Así que sí, sí, sirve bastante. Bien, continuando con las preguntas. Eh, Sabemos que das clases. Doy clases. estás dando clases y hace cuánto? También es válido pasar el chiste si querés. Claro. Eh, actualmente, mira, no estoy dando clases porque el tema de la cuarentena, me, muchos alumnos me tuvieron que cancelar por una cuestión económica que me decía, mira, en este contexto, rebaja salarial, eh, tenés que trabajar el triple. Eh, hay una necesidad, hay una urgencia impresionante, entonces lo que primero voy a recortar van a ser las clases de bajo, ¿no? Porque uno no come clases de bajo. Así que, lamentablemente, pero uno no come clases de bajo. Y después otros casos que no, no quisieron hacer el pase a la modalidad, no quisieron hacer esa transición. Así que actualmente no, no, tengo, no tengo, no estoy con, con alumnos, pero doy clases de bajo para todo para todas las edades, ¿no? Doy clases de bajo y doy clases de guitarra para gente inicial, para iniciantes, iniciales. Aquí pregunta Bianca, ¿qué otros lenguajes expresivos manejas además de tocar el bajo? Lenguajes expresivos... Me gusta mucho bailar, aunque lo hago muy, muy mal, pero me gusta hacerlo en, en, con gente de mucha confianza. Eh, aunque siempre digo que, que no me gusta, que soy muy nervioso y todas esas cosas, me gusta bailar en determinados momentos. Otro que manejo es la escritura, a mí me gusta mucho escribir, y bueno, eh, cantar, tocar la guitarra, tocar el piano, tuve un intento medio frustrado de tocar la trompeta, que no, no salió muy bien, pero, pero sí, sí, eh, son esas cosas. En su momento tomé también un, un taller de expresión corporal, que me partió la cabeza, me ayudó muchísimo con una cuestión de, de la seguridad corporal, ¿no? Esto que, que los altos y torpes tenemos a veces como esta. No solo, no, capaz no, no siempre to, tienen que ser altos, pero eh, los, las personas altas tienen como esta imagen de, de torpes. Y este taller un poco me, me ayudó a mí a, a, a forjar un poco esta seguridad corporal. Aquí se va, solicita que el próximo Vivo te bailes una cumbiancha. Y yo te podría agregar que la torpeza y la altura eh, pueden ir de la mano, pero no son necesariamente, o sea, desde un metro cincuenta se puede tener terriblemente cantidad de torpeza. Es más, uno dice, tanta torpeza en tan poco, o sea, no culpes a tu altura. <risa> Aquí preguntan también, tu disco favorito del Flaco. No, no se puede preguntar eso, ya ahí vi quién lo preguntó, no se puede preguntar eso. Eh, el jardín de los presentes, para decir uno. Bien. ¿Quiere retomar la pregunta que evadió rotundamente acerca de los papelones, ya que estamos mencionando la torpeza? Pero no la evadí, te juro, igual <risas> voy a decir algo. A ver, uh, yo creo que un papelón así, groso ese cuando tiro algo, se me cae algo, me acuerdo que una vez, pasa que el papelón es más público, pero, sí, bueno, qué sé yo, una vez cuando era muy chico, tenía 14, 14, 13 años más o menos, y estaba muy cebadito en esa época con una música, una banda Living Color se llama, y tienen este tema que es súper conocido, que se llama Cult of Personality, y lo cantaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y, y bueno, yo no cantaba muy bien cuando era chico. Y nadie me lo decía. Y lo terminé cantando en vivo, en frente de... de, de me acuerdo que nos habían invitado una bandita que teníamos a un, un, un papcito de... <risa> este, escondido en... ¿Puedo putear? Perdón, no sé si se puede putear. <risa> ah, dale, le mandamos un pipe. Oye, todo se ve en postproducción, pero estábamos en este pub y yo me acuerdo que me mandé re seguro, re sólido y cuando te, a cantar un tema todo a lo, a lo metalero, viste, el, el cantante de, de, de Living Color que se llama Cory, no, no me acuerdo el nombre ahora, tiene una voz, es un negro que canta impresionante y tiene esta técnica de metal también y, y lo canté como el hay un video en YouTube que, que es cualquiera, y, y no, no aplaudió nadie, fue un garrón, salió como el c*** todo pifiado. Deban haber más cosas, pero no se me ocurren. Eso fue un papelón, sí, grosso. Se está registrado. Ahora todos están corriendo a YouTube a buscar el papelón. ¿En ¿En este mismo acá recital? pregunta... Perdón, en ese, mismo recital, en ese mismo recital canté un tema de, de Radiohead, que es todavía más difícil de cantar. Canté este Paranoid Android, en, un, en una especie de intento suicida, canté para No Android y. y to, to, me golpearon. Me golpearon a la salida, fue una cosa horrible. <ríe> Merecía <Cosechaste>. ser golpeado. <ríe> Algo. <ríe> Cosechaste tomates para las futuras ensaladas, digamos. <ríe> sí. Acá hacen otra pregunta: ¿vender tu bajo o raparte? Me rapo. De hecho, yo tengo una costumbre que es que. Me dejo el pelo largo muchos años y después me rapo toda la cabeza a cero. ¿Cómo llegaste al circontinuo? continuo? Yo soy amigo del productor, en realidad no, no toco el bajo, pero le pedí que me, que me ponga ahí y me puso. Pero un, un poco así, en realidad, yo soy amigo de, de Seba, que, fui a, que fue que es amigo de Maju, y yo conocí a Seba por Maju, que es la acordeonista cantante del circo continuo, y yo la conozco a, a Maju hace ya dos años y pico. Y a través de ella lo conocí a Seba. Y bueno, fue, fue amor a primera vista. Nos conocimos, tuvimos una banda que por diversas cuestiones no, no funcionó, pero la relación con él queda y seguimos laburando. La verdad es que estamos al re, al re palo, laburando. Él me pasa temas, yo le paso temas, nos damos sugerencias, nos juntamos a comer y bueno. Así llegué un poco al circuito continuo. Hacía falta un bajista y ahí acá estoy. <risa> me ha contado un pajarito que lo están tratando de llevar hacia un contrabajo en vez de un bajo, ¿no? <risa> me quieren llevar al contrabajo, pero yo todavía no me cansé de tocar el, el coso que se enchufa. Es un mueble lindo todavía. Me, gusta, me gustaría tocarlo un ratito más. Ok, está haciendo una entrevista para todo público esta, eh, así que puede seguir disfrutando. Por favor. De todas formas, Por uno favor. puede tocar el contrabajo sin dejar el bajo, o sea... Sí, sí, sí, desde ya, pero, pero bueno, hay que, hay que comprarlo al contrabajo. Y... El capitalismo, sí. capitalismo sarsona nuestra creatividad. Presenta ahí un, un problemita. Pero eventualmente voy a, voy a buscar un trabajo. <ríe> Acá dicen: no te tenés que cansar, poliamor de los instrumentos. Buena definición. ¿Se considera un poliamoroso instrumental? Sí, desde ya. Desde ya. El otro día lo hablaba con una amiga que, que ya llega un punto en el que no, no, to, no, no, no estás tocando solamente tu instrumento. Llega un punto en el que ya hablas de música, sí, bueno, capaz es como te especializás en el bajo, pero tocas música, o sea, tiene que ver ya con un, es un lenguaje, es un lenguaje más, que no se limita solamente al bajo, es algo que abarca, incluso más allá de los instrumentos, tiene que ver con, con golpearse a uno, con cantar algo, tararear una melodía, no tiene que ver tanto con, con un instrumento, el instrumento es un conductor, tiene más que ver con, con otro, es un lenguaje.